primera sesión, el 23 de junio, eh, dedicada a marketing y el retorno de la inversión del marketing digital, con Isaac González. El 7 de julio tuvimos una segunda sesión con Rafael Guzmán, de Airbus, en donde estuvo tratando el tema de la predicción de la demanda mediante series temporales de Machine Learning. Eh, en esta sesión de hoy vamos a, a ver un tema probablemente menos conocido, eh, desde el punto de vista de, de la analítica predictiva, como la aplicación de estas técnicas en el, la gestión de personas. Y finalizaremos el día 29 de septiembre, lo digo para aquellos que estén interesados y os lo fijéis en vuestra agenda, el 29 de septiembre con una sesión dedicada a la visión inteligente, en donde veremos casos de uso de aplicación de estas técnicas de visión artificial, que se enmarca, obviamente, dentro del del campo de la inteligencia artificial sobre empresas, especialmente empresas andaluzas, y cómo se han ido aprovechando de estas tecnologías para mejorar su producción. En el caso de la sesión de hoy de People Analytics, eh, bueno, pues, eh, normalmente la analítica predictiva, en, en las noticias que, que leeréis por ahí y lo que conocéis, pues se aplica casi siempre en, en su gran... Eh, el número de casos de uso en, en la mejora de los ingresos y, y la reducción de costes aplicado a procesos productivos. Eh, por eso muchas veces decimos que aplicamos Machine Learning a las máquinas para mejorar su comportamiento, predecir, por supuesto, su comportamiento y mejorarlo. De tal manera que son las aplicaciones eh, más lógicas o las primeras, las pioneras de que se inició este, esta aplicación de estas tecnologías y algoritmos hace, pues, una década y media aproximadamente, bueno, pues, las áreas de producción, financiero, marketing o ventas, o incluso almacenes, logística, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, eh, también hay un área importantísima dentro de las organizaciones, como la de recursos humanos, en donde, bueno, pues el director de recursos humanos se pregunta muchas veces, bueno, pues cuánta gente tenemos que contratar o, bueno, a quién deberíamos de entrevistar en un proceso de selección que se abre y donde te vienen muchísimas candidaturas y, y bueno, pues a veces hay que, eh, el tiempo es oro y hay que eh, saber exactamente cuáles son las entrevistas con más éxito, ¿no?, para cubrir el, la necesidad del puesto de trabajo, ¿no? También temas relacionados con el clima laboral o, o, o la formación, oye, voy a gastar tan el presupuesto en formación, quiero saber cuál es el ROI de mi formación, ¿no? Y hay una serie de datos, como pueden ser el tema de los eh, datos del propio empleado, no los, los salarios, los, los, los beneficios sociales, o, o, o el eh, eh, rendimiento en la formación, o la, los datos de la propia estructura de la compañía, o el, el potencial que tienen los empleados. Todos esos datos podemos conjugarlo, tratarlos para conseguir que eh, sobre todo el talento tan necesario hoy en día en las organizaciones podamos retenerlo. ¿Mm? Bueno, pues para hablar de todo esto está con nosotros eh, Sara Estirado, Sara, concretamente responsable del desarrollo de negocio, la, el instituto de ingeniería y del conocimiento. Eh, os voy a dejar aquí en, el, en la web en un momentito el, la web del, del instituto. Eh, y, como digo, eh, es responsable del desarrollo de negocios y lleva más de 20 años en este área y en la dirección de proyectos, sobre todo, de ámbito eh, relacionado con las personas y el talento. De tal manera que, que bueno, pues aplicar estas tecnologías en este área tan, tan, tan compleja, porque tratar el dato de las personas, es lo mismo que tratar un dato frío de un, de un sensor de una máquina, pues, eh, sin embargo, tiene unos eh, ROIs a nivel eh, de, de la empresa importantísimos, ¿no? Y es, una, además, una técnica que realmente está poco desarrollada. ¿eh? Eh, ella comenta que, bueno, por lo mejor hace 3, 5 años que, que, que People Analytics está eh, aplicándose realmente de manera industrial, entre comillas, dentro de las organizaciones, y ahí eso es lo que nos va a explicar porque tiene una eh, experiencia muy importante haciendo proyectos a través del Instituto de Ingeniería y de Conocimiento en distintas organizaciones. ¿no? Eh, lo que vamos a hacer es eh, dar paso a Sara, eh, no sé si tendrá la presentación por ahí ya publicada, va a dar su charla y, una vez que finalice, eh, volvemos con vosotros, y dejando las preguntas que queráis en, en el chat, y, y tendremos un pequeño diálogo de preguntas y respuestas una vez finalizada su, su charla para que nos pueda complementar todo aquello que, con lo que nos va a versar a partir de ahora. Así que, eh, Sara, ¿estás ahí? Eh, Aquí estoy. Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y nada, el micrófono es tuyo, así que te dejo que nos, nos cuentes. ¿eh? Muy bien. Nos Perfecto, pues muchas gracias, Juan Ignacio. Lo primero... ¿Me escucháis, verdad? Sí, per escucháis perfectamente. Vale. vale, fenomenal. Bueno, lo primero, agradecer a la EOI la invitación a, a impartir este webinar. Creo que tiene mucho sentido que se incorpore una sesión de este tipo para que todos conozcáis un poco esta disciplina. Y, y, nada, buenas tardes a todos. Eh, yo lo primero que quiero trasladaros es que, aunque no estéis en el ámbito de recursos humanos, esto es para vosotros. Quiero decir, tanto si estáis en el ámbito de negocio como si estáis en el ámbito de tecnología, creo que es muy interesante que conozcáis también estas iniciativas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a... La presentación ya la, la ha comentado Juan Ignacio, así que nada. Simplemente tenéis ahí, por si queréis, mis datos de contacto, aunque, bueno, en LinkedIn con mi nombre y apellidos que tengo bastante peculiares, me encontréis bastante fácil, ¿vale? Bueno, estos son un poco los objetivos de la sesión de hoy, ¿no? Eh, yo la idea que tengo es intentar contaros un poco lo que tengo aquí preparado y dejar cierto tiempo para el debate al final, ¿no? Porque yo creo que eso puede ser eh, enriquecedor. Entonces, bueno... Eh, estos serían los objetivos que deberíamos haber cumplido cuando yo termine de, de, de hablar, ¿no? de cuando yo finalice mi presentación. La idea es que conozcáis un poco los conceptos básicos relacionados con la analítica aplicada a recursos humanos. Luego entender por qué, ¿no? ¿Por qué demonio me tengo yo que meter en este lío eh, y qué me aporta? Y luego, pues, algunas nociones de cómo implantar estos proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco... Eh, los puntos. Bueno, en relación con el contexto, eh, voy a comentar un poco lo que sería eh, el contexto de transformación digital. Eh, hablamos de contexto incluso referido a antes de la pandemia, es decir, eh, esto es de aplicación hace ya bastante tiempo. Ahora tendríamos un contexto un poco excepcional por el elemento pandemia que ha tenido un impacto muy grande y en particular en las personas. Pero... Pero bueno, bueno, de hecho, eh, yo escucho algún mensaje en línea como que la, los roles de Dirección de Recursos Humanos han jugado un papel en la pandemia pues, tan relevante como fueron las, las áreas financieras en 2008. ¿no? Es decir, aquí, de repente, tuvimos una, una crisis sanitaria, la gente tuvo que irse a casa y hubo que manejar diferentes temas bastante sensibles por parte de, de la gente que gestiona personas. ¿vale? Pero, más allá de esta excepcionalidad, eh, hace ya tiempo que venía ocurriendo este fenómeno llamado de transformación digital, del cual hay gente mucho más eh, experta, ¿no? Pero creo que sí vale la pena ponerlo eh, para que situemos en qué situación se encuentran eh, las personas que tienen decisiones en el ámbito de recursos humanos eh, con lo que ha conllevado todo este fenómeno, ¿vale? O sea, al final, eh, la transformación digital lo que, lo que habéis visto que ocurre es que lleva a todos los negocios a replantearse desde los cimientos eh, cuál es su modelo de negocio, ¿vale? es decir, eh, cuáles son mis servicios, eh, a través de qué canal os ofrezco y, y también a estar preparado a afrontar cambios muy rápidos eh, y poder reaccionar de una manera, de una manera rápida, no solo de forma reactiva, sino también proactiva, intentando adelantarnos a todo eso que va a venir, ¿vale? Entonces, esto supone un cambio en los, en los cuatro ámbitos que veis allí, y por supuesto, en el ámbito estratégico, eh, y también impacta en las operaciones y en el ámbito tecnológico. Pero aquí quiero destacar el impacto en el ámbito cultural. ¿Por qué? Pues porque, al final, eh, es muy difícil llevar a una organización eh, desde un sitio hasta otro, si las personas eh, no lo sienten suyo y no colaboran. Y aquí hay que entender muy bien eh, lo que es la cultura de la organización para intentar afrontar estos, estos cambios con éxitos y, y bueno, pues... Eh, es un papel muy relevante. ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se conoce mucho como el entorno buca, ¿no?, de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Más allá de siglas que queramos poner, eh, yo creo que todo el mundo entiende este, este contexto de cambio tan grande en tan pocos años. Y luego al final, eh, algo que tiene mucho impacto también, que es el salto de barreras entre sectores. ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, veía eh, una noticia relacionada con Inditex sobre los buenos resultados que, que está obteniendo. Y claro, te está hablando del impacto que ha tenido también las ventas online. Es decir, que ahora mismo, eh, hace unos años en el sector textil, por poner un ejemplo, ¿no? pues ya más o menos los. Las grandes, los grandes actores se conocían y, y a la hora de estudiar a la competencia pues tenían claro dónde ir y ahora resulta que puede irrumpir eh, una empresa de cualquier otro sector en el tuyo ¿no? o sea que, que ahora mismo desde muchos sectores pues eh, tiene más impacto lo que haga amazon que un competidor eh, pues más tradicional vale entonces esto es un aspecto que he querido poner sobre la mesa para cuando luego hablemos de lo que, lo que hay que decidir sobre personas y, y estas iniciativas, tengamos esta foto eh, que nos rodea en, en, bueno, pues, muy presente, ¿no? Eh, ahora mismo, cuando hablamos de personas, podéis ver mucha terminología, o sea, yo no conozco un área que tenga más etiquetas diferentes, recursos humanos, eh, talento, eh, personal... O sea, pode, podéis ver muchas y muchas diferentes nomenclaturas eh, para al final hablar de áreas que lo que hacen es gestionar el talento de las personas, ¿no? El término experiencia empleado, que me imagino que habréis escuchado, eh, está muy sobre la mesa y, y tiene que ver con que en el área de recursos humanos se están adquiriendo terminologías, y no solo terminologías, sino otros aprendizajes pues de áreas más relacionadas con negocio como pudiera ser el marketing, ¿no? Es decir, la experiencia del cliente es algo que ya lleva mucho tiempo trabajándose desde las áreas comerciales y de marketing y en ese mismo sentido hablamos de la experiencia de empleado. Ya se empieza a mencionar cargos con, relacionados con este título y es una terminología que, que empezaréis a ver con bastante asiduidad. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues es un poco eh, la idea de, mira, si soy una empresa de servicios, al final eh, mi principal activo son las personas y por ello tendré que poner a las personas en el centro y ver cómo puedo mejorar su experiencia desde antes incluso de que se incorpore a la, a la propia organización, donde ahí veremos conceptos pues, como la marca empleadora, ¿no? Hasta eh, pues, todo lo que es la, el proceso de selección, el onboarding y el recorrido. ¿vale? Esto es un poco lo que refleja el, la experiencia empleado. También veréis eh, la terminología de reskilling y upskilling. O sea, al final, eh, todo tiene que ver con la capacitación de las personas para que seamos capaces de afrontar todos los cambios eh, que nos vienen. ¿no? Es decir, pasamos de hacer un plan de negocio a cinco años. A que haces un plan a un año como mucho, pero en el fondo tienes que adaptar el que tenías, como si fuera una metodología ágil continua en todos los ámbitos, ¿no? Y las personas tienen que estar preparadas para ello, ¿vale? Entonces, bueno, al final, eh, aquí mmm, hay algún estudio de Mackenzie al respecto sobre las, las nuevas competencias que van a tener que adquirir las personas debido a que la robotización va a hacer que tengamos que eh, asumir otras funciones, es decir, se destruirán puestos de trabajo pero aparecerán otros, veremos en qué proporción o no, y está claro que bueno, pues tenderán a que esas tareas rutinarias eh, sean más susceptibles de, de automatizar, pero por contra pues va, van, a hacer, van a ser necesarias otras tareas. ¿no? Hay bastantes estudios al respecto, pero en definitiva, eh, un poco van por ahí los tiros. ¿no? Y Eso significa que las personas las tenemos que tanto capacitar para que evolucionen y asuman responsabilidades como para que tengan capacidad de desempeñar otras funciones, ¿no? Entonces, por no hablar, por ejemplo, del liderazgo, ¿no? Es decir, no es lo mismo liderar equipos en una estructura muy vertical, con un organigrama muy marcado, que eh, liderar equipos, pues bueno, un poco que eso, esto que se viene llamando, ¿no? Desde, desde la vocación de servicio o desde, o desde la humildad, en el cual tú lo que haces es sacar el máximo partido de, de, del equipo, pero, por decirlo de una forma un poco coloquial, sin poner los galones sobre la mesa. ¿no? Entonces, bueno, también el liderazgo, el liderazgo es algo muy relevante, que está muy sobre la mesa, porque los, los mandos medios, por ejemplo, eh, que se ven ahora en situaciones de, de funciones eh, muy diferentes, también por el contexto de pandemia, que tienen que afrontar. ¿vale? Bueno, eh, simplemente por, por destacar también, eh, estamos hablando de contexto y este es ya eh, el último mensaje que os recojo porque ya el contexto que tenemos daría para hablar horas, pero bueno, por poner así las ideas que creo que son principales, también ver eh, cuáles son las prioridades de los líderes de recursos humanos, ¿no? es decir, las personas que ahora mismo están al frente de todo esto, qué es lo que para ellos es prioritario, ¿no? Entonces, en ese estudio de Garner muestra estas cinco que veis aquí, ¿no? ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque cuando emprendamos iniciativas de analítica tendremos que ver qué necesidades está demandando eh, el negocio y la organización para poder, desde los datos, poder eh, ayudarle a tomar decisiones, ¿no? Entonces, habla del futuro del trabajo, lógicamente, eh, bueno, pues este contexto que tenemos híbrido, que, que bueno, como sabéis, hemos estado... Eh, de una forma, bueno, eh, en casa, de una forma forzada, quizás, pero esto sí que ha puesto sobre la mesa la demanda que hay eh, desde las personas que trabajan para tener cierta flexibilidad. Por lo tanto, ahora eh, hay que replantearse pues el concepto de trabajo. No, no es, es ir unas horas a una oficina, sino pues trabajar por objetivos, eh, incluso desde cualquier sitio, incluso con flexibilidad de horarios, y eso conlleva, pues, un poco repensar muchas cosas, ¿no? eh, A la hora de toda esta parte que hablábamos también, de qué capacidades tengo, qué capacidades creo que voy a necesitar en la organización, viendo eh, la evolución que espero de mi negocio, tengo que ver, eh, tengo que ser capaz de analizarlos, ¿no? Tengo que eh, tener esa foto inicial, y ver hacia dónde quiero avanzar, para poder trabajar ese gap, ¿no? Entonces, ahora mismo, uno de los grandes retos que tienen las organizaciones, ya os lo adelanto, es ver qué capacidades tengo en todos los ámbitos, tanto conocimientos técnicos como las famosas soft skills, ¿vale? Eh, ¿Cuáles voy a necesitar e ir trabajando ese gap con formaciones cuando sea posible o con incorporaciones cuando no lo sea, ¿de acuerdo? Eh, otro aspecto también es el diseño organizativo y la gestión del cambio. Como os venía diciendo, eh, el elemento de la cultura es el clave aquí, porque no basta con comprar dispositivos o tecnología si la organización no está preparada para asumir ese cambio y para incorporarlo en su día a día. ¿vale? El concepto de experiencia empleado, que ya hemos comentado, e igualmente de liderazgo, que mencionábamos. vale O sea que estos son eh, algunos de los retos que hay sobre la mesa y que van a dar pie a qué proyectos de analítica podamos, podamos poner en marcha para, para facilitarlo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos hecho un repaso de en qué momento están las personas de, de recursos humanos, eh, como decía Juan Ignacio, hay otros ámbitos en la empresa, como pueda ser, eh, pues, eh, comercial o marketing, que ya vienen utilizando los datos eh, hace más tiempo. Eh, en el caso de recursos humanos hemos empezado más tarde, incluso hemos empezado más tarde que en otros países. Aunque también os digo que en España hay algunas empresas que, que bueno, eh, están al nivel de organizaciones internacionales. Eh, pero es verdad que todavía queda mucho recorrido, ¿vale? Bueno, en cuanto a qué es People Analytics es el nombre más frecuente, aunque también veréis el concepto de HR Analytics. Analytics o Workforce Analytics. ¿no? Eh, hay defensores de diferentes términos. El Workforce Analytics dice que también incluye a los robots. Entonces, bueno, pues por ahí también podemos, podemos ver por dónde van los tiros. ¿no? Al final, ¿qué es esto del People Analytics o cualquier otra etiqueta que le pongamos? Pues es una metodología, eh, un proceso integrado de análisis de datos para encontrar evidencias que nos ayuden a tomar decisiones sobre las personas. Pero siempre para dar respuesta al negocio, ¿vale? Esto es muy importante, es decir, no se trata solo de ser más eficiente en mis procesos de selección y tener mejor rate de conversión, sino eh, dar respuesta al negocio en lo que me están pidiendo, en los plazos que me están pidiendo y de la manera que lo necesiten. E inclusive poder, poder adelantarme a, por aquí va la estrategia de la empresa, esto es lo que voy a necesitar y ya voy trabajando, ¿vale? Esto es un poco el concepto de People Analytics. People Analytics siempre empieza eh, con una pregunta, llámalo pregunta, necesidad, problema, un reto que tengamos sobre la mesa, ¿vale? Por eso, eh, ya lo mencionaremos, eh, el cómo arrancar People Analytics, pues, en muchas ocasiones, una vez comprendido el, el concepto, eh, la forma de arrancar es elicitar preguntas eh, que, desde negocio y diferentes disciplinas, querrían dar respuestas relacionadas con las personas y ver si tenemos datos o no para resolverlas, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de, de problemas podemos resolver? Pues aquí hay algunos, pero la respuesta es cualquiera que, eh, que surja en la organización y que tenga que ver con las personas. ¿vale? Es verdad que la selección es un caso muy, muy concreto y posiblemente donde se ha trabajado más. ¿vale? Es decir, eh, tengo un montón de currículums y a ver cómo puedo priorizar para identificar a las personas que pueden encajar mejor en el puesto, eh, al final os contaré un caso de uso detallado justo enfocado a selección eh, para que veáis un poquito cómo, cómo funcionan estos proyectos porque una vez que se ve uno pues ya esa misma idea y metodología pues la puedes aplicar por ejemplo a rotación que es también otro ámbito donde, donde se está aplicando, ¿no? es decir oye yo quiero identificar eh, personas que tienen un riesgo de abandono de la organización, pues por ejemplo, en los próximos cuatro meses, eh, para que me salte una alerta y a partir de ahí, pues ya la empresa ve, ver qué acciones puede, puede prender. ¿no? O yo quiero identificar mmm, qué perfil tienen o qué tienen en común mis managers de éxito, mis comerciales de éxito, para eh, tomar acciones tanto de, de formación o desarrollo eh, interno, como de selección. ¿no? Si yo sé lo que a mí me funciona, pues voy a intentar asemejar lo que tengo e inclusive desde el primer momento también eh, atraer personas que vayan a tener una mejor, un mejor rendimiento. ¿vale? Igualmente lo podemos aplicar pues, a, a Workforce Planning, como decíamos, ¿no? es qué necesidades voy a tener eh, y, lo voy, y lo voy adaptando a formación o a cualquier otro ámbito de, de recursos humanos. A ver, se me ha ido esto, perdona. Bueno, eh, hay varios estudios, eh, os he puesto aquí un par de ellos, si os he dado alguna otra referencia sobre cómo está esto del People Analytics. ¿vale? Este estudio es de final del 2017, tengo otro que es del 2020, y bueno, pues eh, hay alguno más reciente. O sea, al final todo esto lo que venía a poner sobre la mesa es que en el 2017 quedaba bastante por hacer, pensar que este estudio eh, se centra, como veis ahí abajo, en Europa y sobre todo en, en Reino Unido, que van bastante, han empezado antes y van avanzados, ¿vale? Y, y a pesar de ello, lo que, lo que sale de este estudio, que bueno, podéis, podéis como, como os digo, si os registráis os lo descargáis sin problema, lo que sale es que el 78% considera que los accionistas quieren resolver los problemas de negocio con analítica, pero más o menos un tercio ni cuenta con las habilidades, ni la tecnología, ni los datos. Es decir, yo sé que los que deciden lo van a pedir, pero aún no estoy en condiciones de abordarlo. ¿vale? Es decir, necesito eh, capacidades, hablaremos también un poco de qué capacidades, necesito tecnología y necesito datos. ¿vale? Uno de los grandes problemas... Eh, en recursos humanos eh, son los datos los datos no, no suelen estar eh, ni, ni con buena calidad eh, ni juntos tampoco o sea lo cual dificulta eh, a veces están repartidos a veces están en Excel o, o lo que sea no entonces donde sí ha habido un gran avance en los últimos dos o tres años es en lo que es la tecnología, ¿no? O sea, sí que es verdad que están incorporándose grandes ERPs donde recoger toda la información integrada y facilitar esos análisis, ¿no? Aquí hay que decir que el hecho de que toda la información no esté en el mismo sitio ni, ni ordenada no impide tener una analítica con buenas conclusiones, si los datos son buenos, pero sí que conlleva una primera fase de preparación de los datos más tediosa para los, para los técnicos, ¿vale? Y luego aquí menciona eh, como factores de éxito algunos de los aspectos que nosotros siempre hablamos como lecciones aprendidas, eh, que es, bueno, pues empezar con un objetivo bien definido, que impacte en el negocio y que tenga un beneficio rápido, ¿no? Empezar con un piloto que, que en como mucho dos meses eh, puedas eh, contar de, mira, esto es lo que pasaba, esto es lo que dicen los datos y esto es lo que puedo hacer. El famoso storytelling que tiene mucho que ver con el éxito también. De que, eh, de que después de la primera iniciativa vengan las siguientes, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto es importante porque a veces la venta interna es algo que también eh, en el área de recursos humanos a veces no es tan sencillo, eh, pero, pero es muy importante, ¿no? Igualmente, asegurarse eh, de tener el sponsor adecuado, alguien que nos facilite, porque al final son proyectos en los que tienes que hablar con mucha gente, eh, necesitas a legal para el tema de protección de datos, necesitas a negocio para que te dé sus datos y cruzarlos con, con los de recursos humanos, eh, etcétera. etcétera. Entonces, vas a necesitar que la gente colabore. Por lo tanto, es importante, desde el primer inicio, hacer también una buena gestión de todos los stakeholders, de quién está involucrado, que se sienten a la mesa a participar de esto para que, cuando les tengas que pedir lo que corresponda, pues eh, participen activamente y entiendan el porqué y lo faciliten. ¿vale? No esperar datos perfectos, porque no empezaríamos nunca, pero sí que es verdad que tenemos que tener datos de cierta calidad, ¿no? Si no, las conclusiones, pues, no, no serían correctas. Vale. Bueno, esto es un poquito el primer estudio que os decía. Y aquí os hablo también de otro, que es de, de LinkedIn, ¿vale? Eh, del año 2020. Es una encuesta ya más amplia, 7.000 profesionales de 35 países, o sea que ya la muestra es mayor. Y bueno, pues como veis aquí, estos cuatro puntos los destaca como lo más relevante que está sobre la mesa eh, sobre el talento, ¿no? La, el concepto experiencia empleado que os mencionaba, People Analytics, que lo veis aquí en segundo lugar con la barrita en rojo, eh, digamos la movilidad interna y eh, también otro tema muy importante, el, la fuerza de trabajo de varias generaciones, ¿no? Que, que también es, es un tema que se ha que se ha trabajado mucho, ¿no? la, la importancia de la diversidad generacional. Entonces bueno, eh, el estudio nuevamente el que quiera lo puede descargar, pero por mencionar algunos, algunos datos relativo a la parte de, de aquí de People Analytics, pues eh, más del 200% cree o entiende o tiene intención de incrementar la capacitación en People Analytics de la gente de recursos humanos, ¿vale? Eh, la mitad más o menos necesitan ayuda y eh, el 73% lo tiene como una prioridad en los próximos cinco años. Esto es con lo que yo creo que podríamos quedarnos. Es algo que hace tres cuatro años eh, costaba mucho eh, que la gente se animara, pero eh, yo creo que ya eh, sienten la necesidad de dar un paso en esta línea. ¿no? Es verdad que hace unos años... Eh, me preguntáis en qué sectores o qué empresas eran las que más eh, llevaban a cabo estas iniciativas y tenía mucho que ver con que hubiera una persona pues un poco inquieta, con ganas de probar otras cosas y que no le importara asumir el error, ¿no? que tiene mucho que ver con lo que son estos proyectos. Aquí mmm, nos movemos con cierta incertidumbre y, aunque siempre se sacan conclusiones, eh, al final vas de Madrid a Sevilla pero a lo mejor no ha sido en una línea recta, ¿no? Y eso sí, por el camino has aprendido mucho. Entonces esto hace también es quizás uno de los motivos que ha hecho que, que bueno que costara un poco arrancarlo, ¿vale? Pero lo que viene a poner el estudio sobre la mesa es que es hacia lo que avanzamos, ¿vale? Bueno, luego aquí eh, como podéis ver que dice eh, dónde soy bueno, regular o, o no lo hago del todo bien en los diferentes eh, pasos, ¿no? de recoger datos, mantenerlos, analizarlos, actuar en consecuencia o eh, capitalizar el valor de esos datos. Bueno, pues aquí es como se autovaloran las empresas, ¿vale? Y aquí también, en esa misma encuesta, preguntan un poco, pues, cuáles son las, las iniciativas que están llevando a cabo, eh, sobre qué temática o qué área de, de actividad eh, están relacionadas. Entonces, bueno, pues aquí, como vemos, tienen que ver con el, con el desempeño, con el workforce planning, eh, con el tema de las capacidades, ¿no? de trabajar ese gap que os decía, con el tema de la, de la selección, ¿vale?, el, aquí el riesgo de abandono, también lo veis, y una parte que pare, me parece que es interesante, bueno, el tema de las sucesiones, también muy relevante, ¿no?, es decir, eh, si yo sé que estas personas se van a tener que, van a abandonar la compañía en cinco años y son... Mmm, y son puestos clave, pues voy a tener ya que ir pensando, cuando queden unos años, en cómo preparar aquello, porque al final la gestión del conocimiento es también uno de, las grandes, uno de los grandes retos que tenemos y el conocimiento muchas veces está solo en la cabeza de algunas personas, que cuando se van, se lo llevan. Y eso es un gran activo que pierde la, la organización. ¿vale? Hablaremos también un poco al final de esta parte de, de, de redes organizacionales, que se, cuyas siglas en inglés son, hay, bueno, pues aros en español, eh, que es otro tipo de proyectos eh, específico que también eh, se está impulsando últimamente. Y bueno, os dejo aquí también algunas otras eh, referencias, hay otras muchas, ¿vale? pero al final podéis, podéis buscar, hay, hay diferentes estudios, hay uno que va a salir en octubre, o sea, Ahí, si seguís a David Dilling en LinkedIn, que alguien que le pueda interesar este tema, pues, pues ha publicado un libro este verano otros anteriores y, y tiene también ahí a donde va, va publicando podcast y, y, y estudios que, bueno, que si os gusta este tema os podrá interesar, ¿vale? No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o, o si no seguimos avanzando o si no las dejamos para el final, lo que... y, y hablamos un poquito de metodología, ¿vale? Bueno, yo aquí tengo necesariamente que incorporar el concepto de análisis de negocio, que no es algo que aplique especialmente a People Analytics, pero bueno, es un tema que, que yo creo que es muy interesante, estoy en un grupo de trabajo de, de, este, de esta disciplina y, y me parece muy interesante, y creo que además es una de gran ayuda ¿no? en, en todo lo que tiene que ver con iniciativas de People Analytics y de cualquier otra ¿no? O sea, al final eh, a lo que nos lleva es eh, a seguir unos pasos y de alguna forma intentar identificar los beneficios del proyecto, de definirlos eh, previamente y que luego vayamos comprobando que eso es así ¿no? o sea, primero, eh, como os decía, la iniciativa surge con una pregunta, llámalo necesidad, una oportunidad, tendremos que identificar bien a quién le afecta, en qué está impactando y cuál sería la posible solución, ¿no? Ese es el, así es por decirlo así, vamos a ver el tuvi donde quiero estar, vemos qué diferentes opciones eh, encuentro para llegar a ese, a ese sitio y a partir de ahí pues, propongo la que considero mejor. De esta forma hacemos un estudio, el famoso business case, para decidir si la iniciativa pues, pues tiene sentido o no. ¿No? Y luego en lo que es la implementación del proyecto, pues como os decía, eh, hay muchos interesados y que dejarlos fuera puede ser, eh, digamos, como mínimo puede poner en riesgo el, el proyecto. ¿no? El tema de legal es totalmente crítico, tenemos una, un reglamento de, de protección de datos eh, que hay que aplicar sí o sí, también recientemente ha habido una normativa relacionada con eh, el estatuto de los trabajadores y, y que va en línea con que a la gente se le informe de si se incorporan algoritmos, eh, pues qué está pasando, ¿vale? Que tengan que aceptar esa, ese consentimiento. Eh, por supuesto, sistemas, porque nos van a tener que facilitar la extracción de datos. Eh, negocio, que nos tiene que ayudar también a licitar esas preguntas que queremos responder. Y, bueno, pues todos aquellos que... Que, que tengamos que incorporar, ¿no? Entonces, bueno, el cómo empezar, pues ya lo hemos visto con una pregunta. Es importante el apoyo de la dirección, efectivamente, porque si no es más difícil que los diferentes implicados eh, participen. Eh, también eh, algo que decíamos antes de empezar con algo sencillito, un piloto que en un tiempo razonable, nos pueda llevar a, a, bueno, pues a, eh, a tener alguna conclusión, es decir, empecemos por algo que sea eh, relevante para el negocio y que en un tiempo razonable nos dé resultados. Eh, el tema de los datos que ya hemos mencionado y equipos de trabajo multidisciplinares. ¿no? O sea, al final, en un proyecto de este tipo necesitamos gente de negocio y, en este caso, pues, gente que, que conozca lo que es la gestión de personas, Vamos a necesitar psicólogos, psicómetras que, que nos van a poder trabajar una analítica inferencial más clásica eh, y vamos a necesitar científicos de datos para los modelos, ¿vale? Por eso, cuando hablamos de qué capacidades necesita la organización, pues son estas. ¿Y estas dónde tienen que estar? Pues tienen que estar y veremos cómo. Unas pueden estar en el equipo de recursos humanos, a lo mejor tenemos una área transversal de cientos de datos en la organización o tenemos que contar con ayuda externa. O sea, al final este equipo multidisciplinar se tiene que constituir para el éxito del proyecto y bueno, veremos un poco, en cada caso, cómo se conjuga, ¿no? Y luego también escoger la metodología más adecuada, ¿no? Eh, ahora está un poco de moda la palabra Yael, pero al final se trata de, oye, mira, si yo tengo muy claro dónde estoy y hacia dónde voy a llegar, puedo aplicar una metodología más clásica, si me muevo en grandes incertidumbres porque tengo un montón de información que no sé ni cómo la tengo, pues entonces iremos haciendo diferentes sprints redefiniendo ese objetivo de alto nivel eh, al final de cada, de cada sprint. ¿vale? Eso es un poco eh, el cómo empezar. Y bueno, pues esto es una metodología que, que en el instituto bueno, pues lo, lo definimos así. Eh, un poco partir de la pregunta, ¿no? O sea que, que al final, si dices, tengo datos, eh, ¿qué puedo hacer con ellos? Aquí, a veces, hacemos un poco la gallega, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú de los datos? Pídele cosas a los datos y vemos un poco cómo lo podemos abordar, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, hay que ver qué datos hay, si tenemos históricos, si esos datos... Pues, a veces, la evaluación del desempeño, todo el mundo tiene un 5 para que le suban el sueldo, con lo cual ese dato no nos sirve, nos encontramos también con salarios negativos, bueno, en fin. ver un poco toda esa parte. Vemos si tenemos datos suficientes o no y a partir de ahí pues trabajamos en dos líneas. ¿no? En una, como veíamos, una estadística más clásica en la que nos dice eh, qué variables tienen en común las personas de un colectivo, vale los líderes de éxito, las personas que abandonan o lo que sea y en paralelo el equipo de eh, científicos de datos va trabajando en un modelo. En un modelo en el cual nos dé un scoring de riesgo de abandono, de éxito en el proceso o de lo que estemos de lo que estemos buscando. ¿vale? Así que esto sería un poquito la parte de metodología. Voy a hacer alguna mención a la parte de los datos, aunque ya ha ido saliendo a lo largo de la, de la presentación. Bueno, aquí al final eh, lo que quiere decir esto es que por muy bueno que sea el modelo, si los datos no son buenos, pues el resultado tampoco se lo será, ya damos por hecho que el modelo tiene que serlo para que, para que saque valor de esos datos. ¿no? Esto es un poco alguna frase que tienen los científicos de datos de cuando entra porquería, sale porquería, o en una palabra similar. En recursos humanos lo de Big Data es un poco quizás ambicioso, ¿no? Hablamos de Smart Data, pero bueno, al final son datos, ¿no? queramos ponerle la etiqueta que, que queramos. En el mundo industrial, pues con sensores o donde hay móviles, sí que verdaderamente podemos hablar de Big Data. Cuando hablamos de personas, normalmente, aunque son muchos datos, no llegamos a esos volúmenes tan, tan grandes, ¿vale? Entonces, como os decía, la calidad de los datos no suele ser muy buena en recursos humanos. Eh, es un área donde no ha habido una cultura del dato históricamente más allá de lo que serían las nóminas, ¿no? eh, Entonces, bueno, eso precisamente eh, hace que se estén incorporando personas con perfiles un poco distintos, que, te, que les guste más los números, y que colaboren con aquellos que sí que han venido gestionando talento y tienen ese conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? <ríe> tenemos que obtenerlos, almacenarlos, procesarlos, integrarlos, analizarlos, interpretarlos, todos estos pasos, ¿no? ¿Y qué datos son los que vamos a, a incorporar en estos proyectos? Pues, en primer lugar, lógicamente, datos de la persona, ¿no? El currículum, eh, todo el histórico de salarios, puestos, eh, quién ha tenido responsable, en qué zona geográfica ha trabajado la evaluación del desempeño, la formación que ha hecho, todo aquello que tengamos. De momento vamos a ver a ponerlo sobre la mesa para ver si puede ser relevante. Datos de contexto. Nosotros a veces también incorporamos eh, pues la meteorología, eh, cifras económicas. Eh, ¿Por qué? Pues Porque, por ejemplo, en un trabajo a la intemperie, el absentismo puede estar relacionado con la meteorología. ¿Vale? Y luego, datos de negocio. No nos olvidemos que estos proyectos quieren poner en relación a las personas con el negocio o los resultados. Por eso, eh, de la manera que sea, tenemos que intentar vincularlo con, con negocio, ¿vale? Bien sea con, eh, con datos de calidad, con accidentes, con ventas o con lo que sea, ¿vale? Y por último, y dado que se trata de personas, hay una fuente de datos muy rica que son los instrumentos de evaluación psicológica, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque al final hablamos de personas y todo lo que tenga que ver con sus rasgos de personalidad, sus motivaciones o sus competencias, pues eh, ofrece una información que normalmente nosotros en los, en los estudios observamos que, que es una información muy relevante, ¿vale? De hecho, en los modelos, si quitamos esta esta información pierde bastante eficacia, con lo cual nos confirma que el ir recabando cierta información de las personas, pues puede ser de ayuda para luego eh, poder sacar conclusiones, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir ya con el último apartado de, de un par de casos y, y la, el cierre de lecciones aprendidas, de forma que luego tengamos un ratito para las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Como os he dicho, proyectos, hay estos y todos los que puedan surgir. Vale. Eh, perfiles de éxito, identificar eh, personas con riesgo de accidente, incidente, rotación absentismo, asentismo, eh, clasificación de candidatos, perfil comercial, estos y otros muchos. ¿Vale? Yo aquí os voy a comentar el caso de éxito en selección. Bueno, al final, esto es un proceso masivo, como puede ocurrir en muchos casos, en el cual... Nos llegan varios miles de currículums, bueno, pues a lo mejor para seleccionar 100 personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues el problema que se pone sobre la mesa es, eh, o qué preocupación en este caso tenía la, la empresa. Pues por una parte el coste en tiempo de personas dedicadas a esto, pero por otra parte la, la preocupación de poder dejar a gente fuera que ni siquiera se ha mirado su currículum, porque yo eh, empiezo por orden de llegada, orden alfabético, y a partir del número 500 ya no los lee nadie. Con lo cual, hay un porcentaje de gente que por mero azar ni siquiera puedo eh, barajar la posibilidad de incorporarle. ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el, el reto que había sobre la mesa. ¿no? ¿Qué es lo que de lo que trataba el proyecto? Pues de obtener una solución para anticipar la probabilidad de éxito de un candidato. Entonces, ¿cómo, ¿cómo planteamos? Lo que vimos es que la información que había de las personas era eh, el currículum y poco más, currículums de gente eh, muy joven con estudios similares, con lo cual esos datos no eran, eh, no eran suficientes para poder hacer un modelo, y lo que hicimos fue recoger información durante varios meses, hacer un proceso eh, que lo hicieran realmente como lo iban haciendo ellos, pero recogiendo información. ¿vale? Entonces, eh, incorporamos unas pruebas de evaluación por, por esto que os decía ¿no? de que la evaluación psicológica es información eh, muy interesante, eh, de forma que eh, íbamos recogiendo la información de los candidatos y los técnicos de selección iban haciendo su trabajo. ¿no? Eh, al final lo que queríamos es ver qué variables tenían en común los candidatos de éxito de los que no y, eh, eh, por otra parte Construir un modelo que pudiera predecir el éxito, ¿vale? De, que diera un scoring de la posibilidad eh, de tener éxito, o, de otra forma dicho, que diera un scoring en función del parecido de ese candidato a los que habían tenido éxito en, en la organización. Esta parte eh, también en concreto se quería automatizar, que es, eh, que es un que, que bueno, es un paso natural, pero que a veces en un piloto se hace. En este caso, pues ya se quería también hacer todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como os decía, se hizo un proceso, eh, pues con todos los diferentes pasos eh, que seguía la organización, de, bueno, pues una criba previa, la skiller question, iba haciendo las pruebas de evaluación, eh, ellos hacían las entrevistas, se, iba, se incorporaron a la organización los que fuesen, a los seis meses eh, habían superado satisfactoriamente unos cuantos, luego se los contrató tres meses y a los nueve meses pues había un número reducido, en torno a 13 personas, que para ellos eran las exitosas, con lo cual se trataba de contrastar cualquier eh, candidatura frente a esos 13 que eran muy pocos, pero eh, verdaderamente el modelo funcionó bien porque tenían un perfil eh, bastante diferenciado, ¿vale? Entonces, eh, después eh, de construir el modelo, eh, los técnicos de selección eh, pues, no, nos dijeron que coincidían con lo que decía el modelo, eh, y al final la eficacia lo que nos permitía era, con el, con el mismo tiempo, encontrar al doble de candidatos exitosos o, eh, revisando la mitad de currículums, llegar a, ese, a, esa, a esa selección. ¿vale? Con la ventaja de que todos los candidatos habían pasado por el proceso, ¿vale? Eh, también os digo que la variable de género y de edad, eh, aunque en el informe descriptivo pudiera estar, en el modelo se sacó de allí. Esto es algo que nosotros hemos hecho desde el principio eh, y creo que el tiempo nos ha dado la razón porque alguna empresa que no lo ha hecho así, pues, eh, ha salido en los papeles. Y bueno, pues al final siempre podemos hablar del tema sesgos, que por supuesto también da para, para varias horas, eh, hay seis sesgos implícitos que es imposible, eh, bueno, con los datos que hay, es difícil, pero eh, lo, lo que es la variable género y edad, pues de forma explícita, sí se puede eliminar. ¿Vale? Así se hizo. Entonces, al final la metodología es la misma. Eh, me da igual que lo que busque es éxito en un proceso de selección que eh, personas con riesgo de abandono. Pues yo veo quiénes tienen riesgo de abandono y veo qué personas se asemejan a ellos. ¿De acuerdo? Y nada, quería hablaros un poco de lo que son estos proyectos de ONA en inglés o AROS en español, ¿no? que es Análisis de Redes Organizativas. Eh, estos proyectos eh, hace unos años mm, no eran, no estaban muy generalizados porque, bueno, pues eh, es una parte de lo que es People Analytics, que en concreto quizás, como veáis en las barras, eh, está un poquito menos desarrollada, pero sí que están ahora muy sobre la mesa. ¿Por qué? Pues aquí de lo que se trata es de identificar personas eh, que son reconocidas por los demás, pues como líderes, innovadores, influencers o lo que sea, al final eh, analizamos la red de organización de la empresa eh, y eh, este tipo de proyectos lo podemos hacer con dos metodologías, lo que llamamos encuesta relacional, eh, en el cual yo, en función de lo que esté buscando, lanzo tres o cuatro preguntas a, toda la, a todo el colectivo donde lo quiera aplicar, de cuando tienes un problema, a quién acudes, te lo ha resuelto, o lo que sea, el, de manera que eh, todo el mundo puede nominar a quien quiera. Incluso, aunque tú no participes, puedes ser nominado. ¿vale? De esta forma, afloran personas que son reconocidas por los demás con un rol determinado. Eh, yo creo que esta es una información muy rica para la gente de Recursos Humanos, que efectivamente tiene información, pero hay veces que, que, esa, que hay personas que no tienen visibilidad y sí que, bueno, pues tienen ahí un, un rol, eh, por ejemplo, de líderes ocultos o, o de innovadores, que, que el hecho de incorporarles en un proyecto pueden ser impulsores del cambio o, o en lo que es la parte de comunicación interna, pueden ser palancas eh, que nos ayuden mucho a lanzar determinadas iniciativas, ¿vale?, entonces, lo podemos hacer mediante una encuesta relacional eh, y también mediante huella digital o mediante una combinación de ambas, ¿vale? Eh, la huella digital, eh, antes de la pandemia, pues no se ha utilizado mucho porque verdaderamente no todo el mundo estaba presente ahí, ¿no? Publicaban solo algunos o tal, pero ahora sí que es verdad que empieza a haber bastante, bastante información, ¿no? Eh, sin llegar a lo que es eh, que se dice, pero sí, pues, cuánta gente hay en una reunión, o quién se comunica con quién, o cuántas horas medias de reunión puede haber. Bueno, pues toda esta información, al fin y al cabo, está ahí, ¿no? Con las salvedades de la que comentábamos de la protección de datos, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de, de iniciativas eh, se basa sobre todo en que el organigrama formal no siempre eh, revela eh, cómo se desarrolla el trabajo, ¿no? Y es que aquí hay un eh, un, un, un, bueno, un estudio muy conocido de alguien, pues eso, que este era poco más o menos que un becario, pero mirar en la red de organización, pues, eh, toda la comunicación que conlleva, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os puedo contar un, un caso eh, sobre análisis de redes en el sector banca en particular que el problema que había sobre la mesa era diferencias de comunicación entre grupos y cuellos de botella y lo que querían era detectar perfiles clave, ¿no? Entonces, bueno, pues en torno a mil empleados en diferentes sitios, la participación en torno al 66%, o sea, con esas participaciones funciona muy bien. En estos estudios al final sale una distribución que llamamos de cola larga, en el que unos pocos eh, son nominados por muchos y la mayoría de la gente es nominada por casi nadie, poca gente o incluso nadie, ¿vale? Eh, aquí la, los criterios un poco de segmentación que había sobre la mesa era oficina, puesto, departamento, nivel y antigüedad eh, para poder luego trabajar esa información con la, con la metodología de encuesta que os mencionaba antes, ¿vale? Para ver tanto la red individual como, como grupal. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿qué tipo de resultados se obtienen aquí? ¿no? Pues por una parte personas puente, que sirven para unir dos departamentos, eh, agentes potenciales del cambio por, bueno, pues, por su proceso de innovación digital o líderes no formales, ¿no? con un perfil técnico. Los perfiles que se identifiquen aquí tienen que ver con las preguntas que se han lanzado en la encuesta y que se trabajan bueno, pues, con psicómetras eh, de forma que se pregunte, o sea, que se lance la pregunta de forma precisa, ¿vale? para que las respuestas luego pues, también sean, sean lo más finas posibles. También se ven diferencias de comunicación entre grupos, ¿no? eh, Pues gente menos integrada. Esto, esto es muy delicado, ¿no? o sea, a lo mejor cuando se van a hacer determinadas decisiones en las organizaciones, cuando hay fusiones o, o lo que sea, pues ojo con dejar dos, dos áreas eh, sin nexo de comunicación, etcétera. ¿vale? O cuellos de botella, por ejemplo. ¿vale? Entonces, bueno, todo esto es el tipo de información que se puede obtener en, en un proyecto de, de análisis de redes, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito por, por como conclusión eh, esta parte de lecciones aprendidas, ¿no? Y que hemos ido diciendo de alinear el negocio con la estrategia del negocio, de salir del siglo de recursos humanos, puesto que tenemos que hablarnos con negocio, con legal y con muchas otras áreas. Eh, Información sensible, o sea, esto es importante, hablamos de datos de personas, entonces cuidado con siempre ir de la mano de legal desde el primer momento, la normativa es la misma, también os digo que la interpretación que se hace de ella no siempre es igual, por eso es eh, necesario eh, pues que el, la persona responsable de, de los datos y, y jurídico estén al tanto. Eh, por supuesto, ir recogiendo datos. Ya os decía que datos perfectos no hay, pero habrá que tener cierta calidad de ellos. El equipo multidisciplinar eh, que os mencionaba también es importante. Y algo eh, que, aunque parece obvio, no siempre lo es. Eh, que esto no tiene que quedar en un informe, ¿no? sino que eso tiene que llevar a la acción. Entonces, yo tengo un, tengo un reto sobre la mesa, hago un estudio analítica que nos pone ciertas realidades sobre la mesa y eso me tiene que llevar a actuar. Esa es la mejor forma de que estos proyectos luego, pues, eh, sigan adelante, ¿no? E igualmente empezar con un piloto acotado para que los resultados los obtengamos en un tiempo razonable y, y, y, no, se genere, y no se genere esa, esa falta de, de respuesta a, a la gente, ¿no? Con todo el storytelling que decíamos. Entonces, bueno, estos es son un poco los tres objetivos que os planteaba al inicio y que espero, espero haya podido cumplir. Eh, que sería conocer los conceptos básicos de la analítica aplicada a recursos humanos, el por qué puedo yo aplicar lo que me aporta y algunas ideas de cómo implantarlos eh, con idea de que estas iniciativas pueden ser más exitosas, ¿no? Yo, por mi parte, daros gracias por, por estar aquí y por escucharlo. Y, sin más, eh, podemos dar paso, si os parece, a las preguntas. Muy bien, Sara. Eh, muchísimas gracias por, por tu uh, disertación, que me ha parecido muy interesante, como siempre. Y eh, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí, mientras que eh, los asistentes eh, puedan animarse o no. Yo tenía aquí alguna cuestión para preguntarte, si uh -huh. me dejas. Claro, claro. Eh, vamos a ver. Bueno, a mí me interesa mucho porque, bueno, yo también hago proyectos de Machine Learning, nunca he hecho nada relativo a, a este tema de, de People Analytics, por eso me interesa tanto. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde surgen este tipo de proyectos? Eh, es decir, ¿de qué área en tu experiencia uh -huh. de la organización suele venir esto? Porque la, lo primero que podría pensarse es, bueno, pues el director de recursos humanos que quiere mejorar, bueno, pues la plantilla, o, en fin, cualquier, o, o el tema de la selección que tú has comentado como caso de uso, pero yo, por lo menos, en mi experiencia, eh, eh, a veces no suele ser así, ¿no? A veces viene de, de claro. IT, otra vez viene del director general, otra vez viene realmente del área de negocio. En tu experiencia, ¿cómo es esto? Pues mira, eh, es cierto que a veces la iniciativa surge de Recursos Humanos, pero no siempre y también te digo que, que puede ocurrir y de hecho ocurre que cuando la iniciativa viene de otro área, eh, tienen más fácil luego la puesta en marcha del proyecto, ¿no?, o sea, eh, digamos que si un área de negocio eh, pone sobre la mesa que tiene una necesidad por la rotación de su equipo, lo que sea, por pues, Recursos Humanos, lógicamente, tiene que estar ahí, pero si va apoyada por negocio, pues tiene más posibilidades de que esa iniciativa se lleve adelante. Igualmente, cuando viene empujada o apoyada desde sistemas, es, es también más, más sencillo ¿no? que, que ocurra. Y luego, pues, depende de la casuística. Eh, por ejemplo, estos proyectos de aros también a veces surgen del área de comunicación interna, que, que ahora, en muchas ocasiones, está vinculada a Recursos Humanos, eh, pero, vamos, respondiéndote puede venir de cualquiera de las áreas que has comentado. Negocio, de la parte de tecnología o incluso de la dirección ¿no? o, o de recursos humanos. O sea, aunque recursos humanos sí o sí va a estar en la ecuación, por supuesto, eh, el sponsor o el facilitador del proyecto puede ser otro, claro que sí. Y, de hecho, si es negocio o la dirección, pues, posiblemente todo sea más sencillo también. ¿eh? Sí, porque, además, el en, en una empresa, digamos, manufacturera, tradicional, andaluza, etcétera, ¿no? eh, pues, a veces, el área de negocio, puede ser el financiero, o el comercial, o el de producción, eh, pues, uh -huh. puede tener algún alguna persona eh, que tenga conocimientos tecnológicos, se haya, se haya preocupado por a, a, aprender algo de, de estadística, o que, casualmente, eh, la persona pues tenga esa, esa formación, ¿no? o que incluso tengo un becario que, que, que está trabajando durante unos meses con, con él y, y diga, oye, pues mira, si, si la persona tiene estos conocimientos se me ocurre hacer un proyecto de este, de este sector, ¿no?, de este, de este, uh -huh. de este área, ¿no? Sí, sí, al final es un poco lo que hablábamos, ¿no?, que esa capacidad mmm, más, más técnica ¿no? de, de manejar la analítica o un becario que te maneje pues, el Python, el R o lo que sea, y lo encuentras, pero para, para que estas iniciativas fluyan hace falta alguien, yo creo que en este caso en Recursos Humanos, que conozca mínimamente un poco lo que estamos hablando, sea capaz de enlazar a negocio con ese técnico, ¿no? que luego va a hacer su escrito, lo que sea en R, pero esa parte que incluso a veces se llama ¿no? como Business Translator o el rol que tú quieras, eh, a veces no hay un puente directo entre negocio y el que pica código, o sea, es un poco lo que yo veo, ¿no? entonces esa, ese, ese ser de facilitador, que bueno, yo me veo un poco en esa situación en el que eh, yo he visto un poco de R, pero desde luego no es mi especialidad. Más o menos sé lo que, lo que conlleva, pero un poco entender esa necesidad de negocio y traducirla a lo que puede ser un proyecto de este tipo. Luego también tiene que ser una persona que internamente en la organización, pues se maneje, sepa comunicarse, le escuchen en el legal, en tecnología, por eso de ahí el apoyo de la dirección, ¿no? O sea, al final... No es algo, como decía, hay que salir del silo, no es algo que tú puedas, ir sí, a lo mejor tú en Recursos Humanos te puedes hacer un estudio muy sencillito, pero cuando estamos hablando de un proyecto de este tipo, normalmente necesitas eh, que participen diferentes personas de áreas distintas, ¿no? Entonces, claro, Ajá. el impulsor de todo esto, pues es un poco, tiene que manejar estos interesados, eh, y eso no es tan sencillo a veces, ¿no? Entonces... Más que el conocimiento técnico, que, es, que desde luego tiene que tener alguien que se lo haga, internamente, externamente o quien sea, yo creo que, que bueno, en ese sentido se parece ¿no? a lo que ocurre en proyectos de otro ámbito, lo que te estoy comentando. ¿Qué ocurre? Pues que a veces en Recursos Humanos nos encontramos más dificultad de, de jugar ese rol que a lo mejor si estamos en tecnología, ¿no? donde ya estamos sí. familiarizados con, con toda esta gestión, por así decirlo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Otro tema que me interesa es el de la evaluación de los modelos. O sea, tú hablabas de, de que generabas un, un pseudo-algoritmo o un algoritmo eh, uh -huh. en el cual, bueno, pues, de alguna manera, en el caso de uso que tú has dicho, eh, eh, bueno pues seleccionabas aquellos que, eran, que, que cubrían, teóricamente, los objetivos de la organización. ¿no? Entonces, uh -huh. en, en, un, en, un, en un modelo de Machine Learning tradicional, Tú haces un, un split de los datos y, y, y evalúas contra los mismos datos. Aquí esto es radicalmente uh -huh. distinto. ¿no? Es decir, la evaluación uh -huh. de si lo has hecho bien o mal, me ha parecido entenderte que la empresa de selección, eh, eh, a, a la vista de tus resultados, pues eh, con, contrastaba y decía, oye, pues mira, mis seleccionados son iguales a los que tú me has propuesto, ¿no? Pero, eso sería una primera evaluación, digamos, de, de que tu modelo es bueno, ¿no? Pero ¿no sería interesante uh -huh. también tener una segunda evaluación que, después de un tiempo de que esos uh -huh. candidatos estuvieran trabajando en la organización, realmente se verificara que, que han sido los más idóneos? Claro, así es. O sea, es decir, eh, este modelo, en concreto, aplica en el momento de la selección, pero efectivamente tú lo que quieres es una persona que en el tiempo tenga un recorrido determinado y eso también hay que medirlo. Eh, por eso, estos modelos tienen que ser algo que continuamente se vayan reentrenando, que luego incorporamos la prueba de motivaciones porque vemos que también discrimina y de hecho, de hecho incluso a veces en selección eh, no nos vale, eh, por ejemplo, mirar al que ha sido exitoso porque resulta que yo... Eh, ahora mismo avanza un nuevo modelo teórico y te hablo de un caso real, ¿no? Oye, mira, yo es que hasta ahora eh, mi perfil de vendedor era así, pero es que quiero algo distinto. Entonces, ahí lo que podemos hacer es construir un modelo teórico del perfil eh, de competencias que creemos que irían asociadas a ese perfil de éxito al que yo me quiero mover y ver eh, quién se asemeja a ello, ¿vale? O sea que, por eso te digo que no siempre tampoco puedes analizar el histórico, depende, porque a veces vas a un modelo distinto. Entonces, efectivamente, lo que tú dices es así. En este caso, igualmente, eh, tiene sentido ver qué está pasando. Pero estas esta reflexiones hay que hacerlas, ¿no? O sea, no es solo que cuando yo las seleccioné eh, encajaban con los candidatos exitosos. Esto que comentas tiene todo el sentido. Oye, y cuando llevan aquí dos años, ¿dónde están? ¿Se han ido a la calle? Eh, ¿No han funcionado? ¿O qué? eso por supuesto, pero luego además a lo mejor resulta que la empresa está en un proceso de transformación eh, de todo el modelo de negocio y ahora, gen, ahora quieren gente distinta, por lo tanto a lo mejor esta persona eh, no es tan exitosa, pero porque el contexto ha cambiado, ¿no? Entonces es algo que también en esa parte de definición teórica, que es la que a mí más me gusta, tenemos que repensar todo esto, ¿vale? Y esto que te digo ahora con el cambio, por eso... Eh, me parecía interesante poner sobre la mesa el contexto, porque esto manda en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, si es que antes yo tenía un perfil de vendedor que era buenísimo ya, pero es que ahora resulta que está en la pantalla y es que está desesperado y no se entera, por ejemplo, ¿no? Ahora sí. nos han llegado unos retos sobre la mesa, en, en concreto en el sector farma ¿no? Dicen, claro, es que los son personas que antes hacían su función de una forma determinada, pero es que ahora su puesto de trabajo en el último año y medio ha sido muy distinto, ¿no? O sea, quiero decir que todo esto hay que pensarlo, eh, redefinir ese rol, redefinir qué competencias creemos que pueden ser necesarias o pueden ayudar a un buen desempeño, ir haciendo un diagnóstico de lo que tengo y definir a dónde quiero avanzar para trabajarlo. Esto es muy complejo, ¿vale? O sea, quiero decirte que eh, aquí la tecnología nos tiene que ayudar, pero por eso hace falta también estar dentro de la disciplina de, de personas, ¿no? Y, y sobre todo en este momento de cambio tan grande que tenemos, eh, pues, por ejemplo, el histórico de la pandemia, ojo con eso también, con lo que analizamos, porque, en, o sea, no sé si es mejor o peor, pero efectivamente es un contexto distinto en el que el comportamiento de lo que ocurre ahí, a lo mejor no es predictor de lo que va a pasar después, ¿no? O sea que, bueno, este rollo que te suelto, es decir no, que, no, no. que todo esto influye mucho. Eh, me, me hace gracia, yo hablaba el otro día con un cliente que me decía, bueno, claro, es que eh, los datos históricos que tenemos eh, claro. no me valen para nada, tengo que tirarlos, claro. tengo que empezar de cero, porque es que claro. el comportamiento eh, de mis clientes eh, durante la pandemia se ha cambiado radicalmente, con lo cual, claro. ahora con, con qué entreno los modelos, ¿no? Claro, antes tenías un perfil de comprador que iba a tienda, ahora tienes una persona que está con el ratón en casa, entonces a lo mm. mejor tu perfil de cliente es otro. Por eso, y esto en las personas, pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Eh, los roles han cambiado eh, y bueno, por eso todo esto que hablamos, ¿no? Del, del contexto híbrido que nos ha revolucionado todo y que tenemos a veces que construir ahora mismo con cierta creatividad, un, es, un posible escenario. Eh, podemos mirar el histórico, que nos puede ayudar, pero no debemos tampoco basarnos tanto, a lo mejor, de lo que ha pasado en el último año y medio, dos años, claro. De acuerdo. Una última pregunta por mi parte, eh, sí. eh, Sara. Eh, eh, me, me, me interesa también el tema de la ética ¿no? y de la confidencialidad del sí. dato, porque claro, una, un sensor, un, un, un condensador, un, no, no, no se queja nada, porque en fin, es una máquina y, y da igual sí. ¿no? lo que saque del, del sensor. ¿no? Pero una persona ya entras en, en GDPR y, y sabemos que... Sí. Que, que esta directiva, pues, eh, habla del, del derecho a, a que sepa si, si de alguna manera ha sido rechazado o admitido en un determinado proceso de selección, ¿no? eh, ¿Os habéis uh -huh. encontrado con, con algún, algún caso de, de alguien que haya sido rechazado y que, por lo que sea, quiere conocer exactamente cuáles son los criterios por los cuales ha sido rechazado? ¿O, o eso todavía está muy pues... verde? Eso todavía eh, yo no tengo conocimiento, ¿no? De eso que tú comentas, pero por supuesto es algo que puede ocurrir, ¿no? O sea, al final este Real Decreto lo que viene a hablar es, o sea, yo creo que la ética ya estaba antes de la regulación, ¿no? Y de hecho a nosotros hace ya cuatro años nos, eh, una empresa en concreto a la que hicimos un modelo, insistía en dejar el género porque el modelo funcionaba mejor y nosotros nos negamos a trabajarlo así, ¿no? Quiero decir que la ética viene antes que la normativa que, por supuesto, hay que cumplirla, ¿no? Entonces, yo creo que el género y la edad es algo que, obviamente, aunque no haya un Real Decreto, es, es conveniente o ya el, la ética debería hacer que no lo consideres. Eh, hay sesgos implícitos, nosotros estamos trabajando ahora mucho en los temas de explicabilidad de los modelos, ¿vale? porque al final los modelos antes, como sabes, eran muy caja negra, ¿no? y yo te doy el scoring, pero no me preguntes qué ha pasado ahí dentro de la Thermomix, porque eso es una caja negra. Cada vez más eh, profundizamos en qué variables son las que están pesando, en que el 1 sea el uno o el que tiene riesgo de abandono es esto, también para poder explicar qué está pasando, ¿no? y, y con esta transparencia que, que tú mencionas que es muy relevante. Entonces, hay también sobre la mesa lo que se llama el interés legítimo a la hora de tratar los datos de trabajadores y por eso también decía que, que hay que hablar con el con legal y con, y con el CDO porque la, las interpretaciones en algunos casos de este mismo contexto legal para todos no es igual. Entonces, bueno, ahí por supuesto hay que hablar con las personas oportunas, pero, además, a mí me parece que trabajar el principio de transparencia es, es lo suyo, ¿vale? Para que todo el mundo entienda las implicaciones de lo que está haciendo eh, y no se sienta vigilado ni entienda que, que, bueno, pues que se están haciendo, por ejemplo, el tema de, de redes sociales. Pues eh, sí que he visto algún estudio en el cual las personas no valoran nada bien que su empresa entre su Twitter eh, o lo que sea. En LinkedIn yo creo que todo el mundo entiende que estás ahí con un perfil profesional y es lo normal, ¿no? Eh, que, tú, que una empresa entre allí, pero bueno, más en Facebook o Twitter la gente no percibe bien que su empresa les vea lo que hacen, ¿no? Y ahí es toda para mucho debate, pero efectivamente el tema de la ética y, y de los sesgos, por ejemplo, también, eh, es algo que está muy sobre la mesa. Ya hay varios grupos de trabajo a nivel europeo eh, precisamente un poco, porque ¿no? lo, que, lo que yo veo es como que en Europa quieren posicionarse de una forma un poquito distinta a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, y que se perciba como más garantías en este sentido. ¿no? Pero bueno, hay ahora mucho por, por hablar de todo esto. Muy bien. Bueno, pues nada, eh, lo cerramos aquí. Muchísimas gracias por, por tu charla, hemos aprendido mucho. Y bueno, espero que los asistentes también. Ahí eh, hemos dejado en el chat el, el link a un cuestionario, que sería interesante que valoraréis la sesión. Y nada más, eh, esperamos a todos el día 29 de, de septiembre con, con esta cuarta y última sesión de, de Visión Inteligente en la Industria. Muchas gracias, Sara. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a vosotros y gracias a ti, Juan Ignacio. Hasta luego. Aquí cerramos. Muy bien.